No hay quien se clame por nosotros, por lo menos estacionamientos queremos. No hay donde ir al baño también. A lo menos para las mujercitas que venimos de vez en cuando, para esto no hay. Este era el lamento que hasta ayer se escuchaba entre los camioneros bolivianos y sus familias en el río Yuta. El mes pasado, la Municipalidad de Arica clausuró los estacionamientos clandestinos en los que se refugiaban y comenzaron a detenerse en medio de la ruta. Aprovechaban el agua para lavar ropa, asearse y hacer sus necesidades. Los vecinos estaban molestos por el bloqueo a sus casas. ¿Qué estás rompiendo así? ¿No? Cosas? ¿Puedo que se vaya acá? ¿No se cree usted para. Pero para señor, eso, no, eso. usted no tenía derecho para no, hacer sí. esa cosa. Váyanse a la chucha, porque yo no voy a hacer retiras si se van acá. Ya, y yo también voy a romper voy a hacer? Todo este vídeo. Ya, ¿puedo hacerlo cagar? Pues, ya, yo ya. te mato, conchetumadre. Ya, igual. Pues. Por estas y otras agresiones se sentían desamparados. Un grupo de transportistas bolivianos llegó hasta el consulado chileno en La Paz. A manifestarse y a pedir el apoyo de los políticos locales. ¿Dónde están nuestras autoridades? ¿Dónde está el del Ministerio, de, Ministerio de Exteriores? Hoy tuvieron una buena noticia. La empresa portuaria de Erika habilitó un terreno que hasta hoy era un depósito de descargas y esta mañana más de 200 camiones llegaron a estacionarse allí. De cuenta con casino, cuenta con servicio higiénico, circuito cerrado de televisión, vigilancia, supervisión. Además, tenemos buses de acercamiento a la ciudad, por lo tanto, tiene un estándar bastante elevado. A esta medida se sumará otra aprobada por el municipio oriqueño. Bienes nacionales se dio un terreno incomodato para que por seis meses un ex-refugio del Rally Dakar pueda ser habilitado como estacionamiento transitorio. Se acondicionará especialmente y tendrá baños químicos.